tanto los privados como el sector público estén juntos, sino es otra vez una campaña estatal que nunca va da a dar resultado. La idea es que el sector privado también se sume a esta, a esta movida y que se genere un cambio de hábito en la población. La idea también es que el Ministerio de Educación participa, haciendo difusión en las escuelas, eh, nuevas maneras de, de consumir. Esto es el, el principal, eh, eh, digamos soporte del, del plan toda la, ter la tercera semana de cada mes iniciando en mayo lo que se propone es un determinado eh, dependiendo de la verdura de la estación un, un artículo que se, propo se promociona por color y se dan eh, este tipo de material donde se ponen eh, recetas y siempre sepan que en la tercera semana de cada mes en, en los medios de difusión eh, van a estar presentes estas campañas van a tener desde, eh, twitter, facebook y todo este material de soporte de qué hacer eh, con, con las frutas y hortalizas para que deje de ser una cosa eh, aburrida o solamente eh, asociada con, con dietas. Esto es todo el material que tenemos de apoyo. Cualquiera puede tener acceso a esto. Esto es el, lo que les contaba el mercado en tu barrio. Bueno, tienen acá el caster para seguir. Y lo último que me queda por contarles son cinco minutos, eh, que también es muy importante porque está asociado con la producción. Desde nuestro ministerio también impulsamos un plan de buenas prácticas sustentables, eh, principalmente relacionado con las frutas y hortalizas, pero la idea es que sea de no eh, hacia todo. Se los cuento sin seguir demasiado la presentación porque es un poco larga, pero la idea es que eh, hoy las buenas prácticas agrícolas no son obligatorias en la producción de vegetales. En la producción de frutas sí, porque están más relacionadas con los mercado de exportación y sí tuvieron que incorporarlas. La horticultura no tiene buenas prácticas agrícolas de manera obligatoria, con lo cual eh, cada uno produce más o menos eh, como le parece. La idea es que podamos hacer en un tiempo perentorio la presentación que ya, ya está hecha en la Comisión Nacional de Alimentos y eh, basados en esto, principalmente. La, de, la demanda de la sociedad de comer alimentos seguros, de tener eh, la posibilidad de comprar en los negocios minoristas cosas que estén eh, controladas y que sepamos el origen eh, que hoy no podemos saberlo. Entonces, eh, se está eh, desarrollando toda una acción... Eh, donde ya se presentó un, un programa en la CONAL está bajo estudio pasó la, la, la etapa de revisión en la CONAL ahora está en la etapa de consulta pública eh, estos son los, los pasos quienes somos los que participamos Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Secretaría de Agregado de Valor este es nuestro ministerio pues la idea es eh, que haya un programa de buenas prácticas agrícolas sustentables para la producción de hortalizas aromáticas eh, y frutas ¿por qué? porque tenemos que sacar de la población el miedo de que si come algo eh, se puede enfermar puede tener una intoxicación y que haya controles, hoy los controles son muy esporádicos, no hay controles sistemáticos con lo cual eh, aquel productor que vaya a producir eh, hortalizas sepa que va a tener que cumplir con ciertos requisitos para poder llegar a un mercado y comercializar y para que sea el ser que produce bien tiene más cuanto que el producto no. no entendí lo que es este, ¿no? para que sea invierto para que sea justo o sea que cada uno que produzca sepa que hay una norma que tiene que cumplir tanto eh, más allá del nivel de eh, tecnología que cada uno aplique pero normas básicas sobre las cuales no podemos tener ningún tipo de concesión bueno con quienes articulamos estos son los sectores eh, hay otras provincias que ya están más avanzadas pero la idea es que este plan sea nacional, que todas las provincias finalmente se sumen a un plan de buenas prácticas agrícolas. Bueno, ¿cuáles son los ejes de trabajo? Educación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Formalización. Nadie va a poder entrar en un plan de buenas prácticas agrícolas si no es un productor formalizado, registrado, que sepamos quién es, dónde está, dónde produce. Eso es fundamental. Promoción del consumo y marco regulatorio. Todo esto tiene que estar dentro de lo mismo. La idea es que todos sepan que tienen que cumplir eh, con las reglamentaciones que salen de aquí, de la conal. La hoy es la que controla y pone los, todos los requisitos para una producción de lo que sea. Eh, y no es solamente reglamentar para controlar, es reglamentar para que las cosas estén en orden y que todos eh, tengan la seguridad de que lo que están haciendo está conforme a la norma. Que cuando lleguen a un mercado, le tomen una muestra, y esa muestra sea analizada si da positivo para alguna cosa que no está eh, contemplada en la norma, podamos ir hacia atrás que tengamos trazabilidad del sistema detectar dónde está el desvío y a partir de allí, efectuar los, las acciones correctivas bueno, estas son las buenas prácticas agrícolas en definición lo voy a pasar un poquito más rápido ¿qué cosas vamos a exigir en esta primera etapa? Eh, no es de hoy para mañana, eh, se espera que a partir de 2018 esté <coughs> En el código alimentario, eh, ya el plan de buenas prácticas agrícolas, si está en el código alimentario es algo de cumplimiento obligatorio, pero se van a dar plazos de empezar a cumplir las cosas. Para hortalizas tres años, para frutas dos. ¿Sobre qué se va a exigir primero? Documentación obligatoria, trazabilidad. Nadie que produzca no va a poder tener un resto. No puede ser que haya productores que produzcan sin resto. Identificar alimentos frutícolas producidos empleando etiqueta y rótulos un, un este, documento de tránsito vegetal, productos fitosanitarios y, eh, y fertilizantes sobre los que se va a trabajar, agua, manipuleo y animales. Estas son las seis cosas sobre las que vamos a poner, que ya están puestas en este proyecto, y que se van a exigir en una primera etapa. Para esto, el Ministerio también va a dar capacitaciones, bueno, utilizando los recursos que tiene, el INTA, el SENASA, si no es que solamente le vamos a ir a exigir al productor y no le vamos a dar, a dar nada a cambio. Bueno, el tema del técnico que no figura, bueno, eso son todas cosas a discutir, es bastante más largo el tema, pero bueno, lo que les contaba, ¿cómo no figura el técnico? No, no figura como obligatorio, que cada productor tenga que tener un técnico. Bueno, está en discusión. Eh, lo que les decía, dos años para frutas, tres para hortalizas Bueno, este es el cronograma, lo que les contaba, ya sé, esto es un proyecto muy viejo, el trámite administrativo, ya, esto ya se presentó, va a la consulta pública, en diciembre ingresa como trámite administrativo, y la idea es que en 2018, el proyecto de resolución conjunta se incorpora, incorpora a la CPA al código alimentario. Bueno, hay un espacio de reunión Sí. ¿Qué tipo de ayuda han contemplado o no contemplaron no. para el interno? La idea es que los acompañemos en el proceso justamente con lo que le decía, capacitación con tiempo para que puedan eh, llegar a la implementación sin que sea una cosa de hoy para mañana. Decir, no van a recibir del Ministerio, por lo menos no está previsto, a quien que, eh, digamos, un, un dinero o un crédito o un subsidio para incorporar las buenas prácticas agrícolas la idea es que todos tengan buenas prácticas de para cuando produzcan. por lo que se paga por ejemplo por va a dar un cargo? sí realmente ah, en puntos sí trabaja no está la huerta sí pero a nivel pecuario y agrícola por eso la idea es empezar y de ahí ver qué cosas qué herramientas vamos sumando que se van a dar por ejemplo se si están creando fondos ¿sí? rotatorios donde el productor va a poder acceder siempre y cuando con todo lo anterior esté formalizado cumpla con todos los requisitos que se les pide, acceder a fondos rotatorios no subsidios sino fondos un fondo rotatorio, donde no van a poder acceder si tienen que incorporar alguna tecnología. Si no van a recibir eh, nada que no puedan devolver, esa es un poco la idea. Eh, pero fondos rotatorios hay, por ejemplo, cuando hay emergencias en cuanto a lo que es voladura de techos en la provincia de Buenos Aires, hay un fondo rotatorio, hay un banco de nylon, pero la idea es que sea eh, justo para todos, aquel que esté registrado y cumpliendo tenga acceso a las cosas. No sé si eso responde a tu pregunta o no. ¿Sí? no. No va a venir una ayuda para decirte, tomá y con esto implementar no, no, no, las buenas prácticas. No va a ser sería, no, no, no, yo no estoy hablando de esto. Me parece perfecto lo que dice. Con no respecto a las buenas prácticas, con respecto a que esté todo en orden, pero no, pero me parece perfecto. Pero todo lo que cumpla, me parecería que el Ministerio tendría que adoptar, o sea, o buscar la forma por la parte de economía. Que se ustedes para que podamos tener un, un a nivel crédito mucho más bueno, liviano. Justamente, la idea es que haya disponibilidad de fondos para esto. Fondos rotatorios, que es un fondo rotatorio, es un crédito al cual vos no accedes. El Ministerio entregó hace poquito tiempo en, en Corrientes un fondo rotatorio para biocontrol. Se entregaron 3 millones y medio de pesos para productores que producen utilizando la técnica de biocontrol, para que puedan comprar los insectos. Pero es un fondo rotatorio. Al final de la campaña el dinero que recibiste para comprar los insectos lo tenés que devolver no es un subsidio no, no, yo no estoy hablando de no, no, no claro porque muchas veces se espera recibir cosas que después no hay que devolver yo estoy hablando de créditos a largo plazo la idea es esa la idea es que cada vez haya más disponibilidad de fondos para con, con tasas bajas para que el productor pueda no solamente incorporar buenas prácticas sino que pueda crecer que pueda modificar su estructura de producción hoy yo no te digo no tengo aquí en mi valija decirte que está esta línea hay líneas en el banco de la línea de Carlos Pellegrini. Eh, pero bueno, eh, eh, esto recién empieza. ¿Hay la, ¿Hay ¿Hay la eh, la me, siempre, vamos de a uno, ¿quién pregunta? Hay una conversación de los que producen o hidroponio, por ejemplo, en la lechuga, eh, no usan fertilizantes químicos, normalmente en el, La gente piensa eso, digamos, pero en tu. O sea, en un producto tan grande, Mundiori, o los que mencionado acá de una bueno, vos tenés conocimientos y ellos. Eh, ¿Realmente hacen una práctica agroecológica sin fertilizantes químicos o utilizan... Mira, le voy a contar el, al... no. el caso, contar el caso del, del productor de Mendoza. El productor de Mendoza, cuando empezó a hacer, él, con un técnico de la zona, armó una solución nutritiva, utilizando fertilizantes de síntesis. Las plantas no eran ni para atrás ni para adelante. Entonces, eh, me dijo, no le estoy contando la vuelta, estamos usando muchísima cantidad de fertilizantes. Le pedí una muestra de agua y de qué estaba utilizando. ¿Cuál era su fórmula? La mandé a un técnico que teníamos especialista en Bélgica en este tema de soluciones y me dijo, mira el problema es el agua primero. Tiene un agua 1600 eh, milisiemens de conductividad. Ya tiene ahí un pequeño problema. Pero todo lo que está utilizando, la verdad que hay un montón de interacciones que son negativas. Decide que pruebe con esta fórmula que yo le mando y vemos cómo resulta. Resulta que la fórmula llevaba el 10% de la cantidad de fertilizante que él ponía en un principio y el cambio fue radical. Empezó a haber, por ejemplo, la lechuga roja no se ponía en roja con la, con la fertilización que le hacía al principio. Con esto no solamente cambió su, su eh, productividad, sino que además bajó sensiblemente la cantidad de fertilizantes. Ahora, si vos preguntas, si usan fertilizantes químicos, sí, los usan. Pero, ¿qué? Es, eh? ¿Cómo? En sierra, cuando tú y eso también. Por ejemplo, en el mercado de Córdoba. La, la base pasó un, un informe de la INTA fue en me acuerdo. La mayoría de las ahí tenían, digamos, de las de las digamos de las capturas de entonces de de de que en de las que no, que no tiene base. La realidad es que no lo tiene, utiliza muchísimo menos. O sea, es un ambiente bastante más controlado. Eh, si se usan productos, se usan productos de banda verde, eh, muy centralizados. Eh, yo lo que te puedo decir de la experiencia que tengo visitando productores de hidroponía es que no es una producción tradicional desde el punto de vista de utilización de los químicos. Pero justamente con, la buena práctica, con las buenas prácticas agrícolas obligatorias, donde cada uno tenga que cumplir con el protocolo, ese problema lo vas a tener resuelto. ¿Quién más? No, comento yo. No hay problema, o sea, está el concepto ese de que no tenés que usarlo. En realidad por el vamos estamos usando un producto de síntesis dejó de ser encuadrada en la filosofía de lo agroecológico. ¿Sí? Eh, Productos agroquímicos si sí los usás, porque las plagas que te pueden aparecer son las mismas que hay en el campo. Pero está tan controlada, la planta está tan vigorosa, tan un ambiente sin estrés que resiste eh, ataques de hongos, de bacterias, hongo, de, bacteria, de, de insectos. Y cuando vos lo encontrás, ¿sí? con una aplicación que hagas de un producto adecuado haciendo una aparte de dirigida, un, hacer una selección apropiada del producto, ¿sí? lo solucionaste, no hay problema. Pero, pero además está eh, Tan corto el ciclo que también tenés escape de las plagas, porque el productor de Mendoza saca lechugas en verano en 19 días, en 20 días, con lo cual es bastante corto el plazo que tenés para que tengas muchas mucha plagas. La última, la última. Eh, con respecto a todo lo que usted dice, que bueno, supuestamente tenemos que ponernos todos al día, y por la parte que yo, en la parte de la plata, tengo un 80% de productores hortícolas que son todos, que no figura absolutamente nadie. sin ¿Sí? eh, sí, sí, sí. discriminar, la mayoría son muy grandes. Eh, ya tengo la primera competencia que yo pago luz y los demás no pagan luz. Se juega directamente. Yo denuncio, estoy podido de denunciar, estoy podido de todo, hemos denunciado hasta la parte que tiran en la calle y todo. No hay un ente que regule eso. Eh. Usted me está diciendo nosotros, que nosotros siempre nos pasa lo mismo. No, no, nosotros no. no tenemos que estar al día para los impuestos, pagar todo, pero la de los demás no existe. La realidad bueno, es que. Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. La realidad es esa que vos planteas. Sí, pero también la realidad es que todos tienen que estar produciendo de una manera y bajo norma. Yo entiendo tu reclamo, ¿Cómo lo conozco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? el Estado no sería el ente regulador de eso. Yo iba a hacer denuncia por el Estado. ¿Dónde le tengo que dirigir? No me, no me Bueno, tenés que ir al municipio de La Plata sí. y hacer la denuncia que vos por que consideres. La ventanilla que corresponda, no sé quién quiere denunciar. Hasta con la de Está bien. La, la idea es que, como todo comienzo, eh, la idea nuestra es que esto sea el primer paso para que todo lo demás se vaya ordenando. Yo no te puedo decir hoy que vamos a poner a todos los productores bajo norma y en regla el año que viene. Es imposible y sería mentirles y faltarles a la verdad. La idea es que lo que vamos a poner es una herramienta que permita. Que aquel que vaya a producir sepa que tiene que cumplir bajo una determinada norma. Al estar en el Código Alimentario, la autoridad de aplicación es el Senasa, quien controla es el Senasa. Son prácticas que al estar en el Código Alimentario son obligatorias. No puedes decir que elegís utilizarlas o no, tenés que cumplirlas. Entonces, si vos no las cumplís, sabés que sos pasible de las sanciones que te correspondan si tu producto no está, no está bajo la norma que dice que hay que producir. Va a haber puntos de control en los mercados, que eso se había perdido. A veces, el Senasa tenía una oficina que se llamaba 5 que estaba presente en todos los mercados bueno, va a haber presencia en los mercados donde se van a tomar muestras, donde se va a hacer análisis los análisis tienen un costo elevadísimo eh, hay un convenio con el NINSI donde se han logrado obtener eh, análisis eh, test rápido de, de, de detección de determinados productos a un costo sensiblemente menor cinco veces menos de lo que vale un análisis tradicional o sea, yo no cosa lo que usted me está explicando, lo que no entiendo es lo que yo le pregunto. No, no, sí, ah, yo entiendo, pero yo no, no tengo una respuesta para lo que usted me está diciendo. El tema es, yo como compito con una persona que no paga absolutamente nada, ¿de pero, qué forma a mí me respaldan ustedes? Justamente, eso? el hecho de tener una norma es un respaldo, si no hay una norma... Pero yo tengo, yo cumplo con la norma. Vos sí, pero lo demás no. Bueno, ese es el problema que yo Justamente, creo. pero porque no hay... Yo creo que tenemos más del 50% de las personas que estamos acá. Está bien, pero la norma, no ser obligatoria, no pasa nada, vos cumplís porque sos un productor. Serio, consciente, que haces las cosas como vos crees que tienen que ser. Pero nadie te dice, para hacer esto, hay que cumplir con todos estos requisitos. Eso es lo que estamos tratando de poner. Es como si viviéramos, si vos considerás que el semáforo rojo lo cruzas porque no viene nadie, no pasa nada. No, no, hay una cosa que dice que si cruzas el semáforo rojo te corren estas penas. Bueno, lo que intentamos hacer es algo parecido. O sea que hoy día que ¿no? Y será que no, no, no, yo, yo, no, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Pero, yo, eso lo decís vos. ¿eh? De bueno, el Estado te está respaldando no? al hecho, no vamos a empezar en esta discusión acá porque la verdad no, que tiene, no, no tiene lugar. Necesitar... Con, la, norma, con, la con la norma, con la, vigente, vigente, la norma vigente, perdona, con la norma vigente, ¿sí? el que no cumpla no vende. Vos vas a ir a un mercado donde te van a pedir RENSPA, te van a pedir que cumpla ¿Sí? con las buenas prácticas agrícolas. Tu consignatario, si es que vos vendés a través de un consignatario, va a ser el que cierre el DTB, el Documento de Tránsito Vegetal. Entonces, va a haber una trazabilidad desde tu lugar de producción hasta el lugar de venta. Todo eso va a estar en un sistema informatizado. Ya está, para otros cultivos. Entonces, va a empezar a haber controles donde te van a poder venir y decir a ver, mostrame, vamos a sacar una muestra, vamos a ir hasta tu finca. Hoy el productor no tiene en RENSPA. El RENSPA es obligatorio y nadie nadie no, pero muchos no lo tienen. O tienen RENSPA en otros lugares. Entonces. Si hay una norma que dice que para ser productor tenés que tener un Renspa que diga dónde estás produciendo, dónde está ubicada tu, tu, tu finca y no lo tenés, tampoco estás cumpliendo con la parte que te corresponde. Entonces... Discúlpenme, pero para que no se nos haga tener no vamos a seguir charlándolo. Ahora lo único que le tengo que pedir en este break, bueno, hay al café, hay agua, están los barrios. Que a las 12 menos cuarto nos volvamos a encontrar para poder continuar, puede ser. Así que 12 menos 4...